Tú que sos malo, tú, hay que aprovechar el bug. <risa> Aprovecha el bug, chetamiento. Tú que yo que. Hay que buscar una PC, tú. PC. La verdad. Ahora, fuera el bot. Escúchame, eh. También hay eso, como va la cosa. Es que quiero salir para. ellos eh, son 16 personas, voy a salir en un momento, ¿vale? Asterio, pruébeme. Okay, vale para ponerme la habilidad de policía para que me suba más rápido todo ah toma toma toma ah bueno no te vas a cambiar cuenta o no? la misma vale, vale. me he olvidado que en esta cuenta no tenía lo de policía el pala polifofis estoy entrando vale? vale Aprovecha que son malísimos porque estamos tumbados mirándote y sin darte ni una. Si te matas de arriba, lo sabes, ¿no? Porque yo he matado al otro ya. y ya no vamos muerto tú. Vale, ya está ya. ya estoy, joder. Si sale, está al máximo, venga. Bueno, casi al máximo. Ahora sí. Yo tengo que matar a zombies y Aquí hay alguien que está tirando árboles. Hay ¿Mm? que matarlo, quedarnos con la motoserie y nos hacemos una casa. Pues sí. Así, así tal cual. A ver, voy a comprar. Voy a copiar el comando de tu TP porque. Ahí está, porque no. Nunca se me quedan dos veces. Ahí está, yo caí crecido aquí, loco. ¿Dónde? Aquí, aquí. Y uno va a militar. Ahí abajo, ahí abajo. <risa> Vamos para allá. Coño, que yo no tengo esta mina, bro. Pues yo sí. ¿Qué hacemos? Hay uno ahí en la montaña. Se acaba de matar a uno. Y voy a por estos testigos, ¿qué quieres que te diga? ¿Será lo mismo? No sé, pero uno iba full militar y el otro iba normal. Un VIP le está dando armas, porque estaban los tres reunidos ahí y el VIP dándole cosas. Flip. No los cargamos a todos. Fácilmente. ¡No los cargamos, bro! Mira, veo a uno. Veo a los dos. Tres. En el centro de la base militar. Ah, vale, sí, lo veo. Lo veo, ¿no? Mm. Sí. Se ponen muy. Son cuatro. Tío. ¿Cuatro? Sí. No. Nope. Sí, son cuatro. ¿Son tres? Son cuatro. Bueno, son tres sí. que están entrando ahora mismo y otro más allí al fondo. Ah, pues a lo mejor no le de su primo o algo, no sé. Envía si quieres, eh. yo voy a disparar ya. Voy, voy, voy. Nos pues podemos mover los dos, ¿no? Puto de la tío. PvP Milly, sí, sí, sí, tranqui, bro. Sí, sí, tranqui, máquina. Saludos. Tranqui, bro, aquí estamos. Todos somos buena gente y le respetamos. Sí. Mucho PVP pues van a querer en mira que capaz, mira, está subiendo la torre esa. Yeah. Cuando, cuando tú quieras disparar, bro. Cuando encuentras hechas lo matamos. Ya, yeah, ya. Yeah. Este uno en el centro. ¿Están sí. las maniquillas esas que hay para romper? Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, que yo... se tiene que disparar, pero. Sí, por subirme a la otra torre. Estoy para hacer la del mono y subirte a un árbol como han hecho yo antes. Se me ha rayado, tío, te he visto ahí. Qué wepe qué pesado, tío Me ¿No podría hacer la del mono, en verdad. Sabes que están campeando las torres, ¿no? Ya. Yeah. Ara Claymate, flipa. Dicen, no, es no puedo permitir. y están campeando las torres, era tonto. Ara Claymate. En serio, te van a pillar desde la 1. De la torre. Mira, veo otro en la otra torre. Dos en la otra torre, ¿sabes? ¡Eh! ¡Hostia, tenía uno abajo! Vea. Voy. No. Uy, se ha muerto. Se ha repalado, tío, No sé qué te pasa. Yo... Con el agullo de la ducha se ha repalado. <risa> eh, tú, escúchame. Que, que me ha pillado por la espalda con una de Bill ¿sabes? No, ya, ya. No, es que ha saltado de ahí. Ha saltado de la. de, de la... Veo, la. Veo, la, veo la, al otro, tío. veo al otro. ¿Está disparando? Vale. No disparando. Sí, sí, aguanta, aguanta. Asterio, aguanta. Ten cuidado, que están todos en la torre. Sí, sí, sí. Mira, lo veo, Uno va a saltar. Uno saltará el negro ese. Otra vez se ha reparado, tío. Y yo, yo a dejar que no se caigan, un poco. Es que no me dejan ni, ni matarles, tío. son unos pesados. Se ve disparar y se resbalan siempre. <risa> eh, uno entre los hangares. hangares. Centro, Centro. Voy. Va, va para allá, va para allá. Va para allá, eh. Sí, sí, sí. Sí. Hay uno, en la torre de la izquierda del centro y en la torre de la derecha hay otro Muerto otro el de la otra de ¡Oh, Grilly! El... Sí, lo sé, lo sé, va muy chatado esta gente ¡Hola! Míralo, míralo Esto son las minabuses, las abuse. no, no, no, no, lo matado. Va ha matado Lo la... con la Que no, que no, que va con la Hell fury ¿me escuchas? ¿En serio? Sí, sí Ahora ya se me ha petado esto Mira, lo veo, tío con la con la ejercicio. Muerto uno. ¡Eh! Me disparan por la espalda. Me han matado. Manda, manda, manda. A mí la buse. A mi la buse. está? Sí, sí. está? A mi la buse. A mí la buse. Se acaba de sacar un ejercicio de las manos, tío. Te suelta eso. ¿Hay uno aquí en este árbol de aquí? Yo, yeah, yeah. sí, ya, ya. Ahí ya estoy Mira, está disparando el de las gente Cuidado, la espalda Me ha matado con una col, tío El otro por la espalda Acepta Un bon. gol ah, por favor Son VIP, ¿no? Player, player, player. No, muerto Ven No bien Hay uno aquí, ahí Muerto ¡Otro más! no. No tengo arma, tío. Tengo un Hebricker aquí. ¡Corre, corre, corre! corre ¡No tiene balas! ¡Me ha agarrido, me ha agarrido! No, no. Me va, sí. me tumbo. Vale, tengo, tengo 30 balas, tengo 30 balas. Tengo 30 balas, vale, que se lo cargue, voy a hacerla. ¡No tengo, ¡No salga, gente! Sí, sí, sí. Tengo bande. ¿Está por ahí? No. ¡Está disparando! ¡Está aquí, está aquí! ¡Uy, se ha reparado! Con bueno. la huella de la ducha, se ha reparado ¿Otra vez ella? ¿Qué haces la huella de la ducha, no? Y yo, eh... Hay Muchas cosas, aquí, aquí está tu headbreaker Y aquí hay una... una chicha, existe... de hecho Ya, ya, me imagino Hostia, Alice Soy la puse lo sabes, ¿no? Eh Me está disparando Son malísimos, por cierto Cala Me cago en la puta Tú, como datos son malísimos, eh Si son malos, me cago en la puta Son más que malos Cure oh, tío ¿Viene uno? Me han matado, tío Me están viniendo por todos lados Así está Yo, que se está, trope se está tropeando, que Fury No me joda ¿Qué está, estás? Estás empiando a tío. Ya, ya. Viene otro aquí. ¿Qué? Tienen que venir por aquí. Estás empiando a Hellfury. Mira, lo están midiendo. Están los dos aquí. ¿Estás malo? No, ¿No soy más malo? ¿No soy más malo? Porque no podéis, hijo de puta. Niéralo lo hay... Te lo has hecho, eh. Cúreme, anda, Cúreme. Bueno. Capaz... Mira, si hay un coalition best, tío. ¿Qué me estás contando? El hm. coalition best aquí no se encuentra. Son muy malo, bien. esto. Yeah. Pues el típico niño retabuse. ¿En mi Gea Breaker dónde está? Aquí tengo yo una. Ven. Toma. Si te mola, te mola. ¿What? ¿Qué? ¿Qué se ha te ¿Cómo se ha aquí? ¿Cómo? He desaparecido. Mira, veo a uno allá al fondo. Está talando, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se hace una casa aquí al lado. Muerto. Otra vez está el de la health Fury, de Vamos a subir una torre, eh Yo campearía, tío, no van a para... De, de Activamos una torre? Sí. Sí. ¿Cómo vas de y de vida? Va bien? Sí Va bien de venda y de vida? Sí, sí, sí Curve, curve Vale, voy coge este, vale, un... a coger este de aquí Vale, se ha tirado uno, eh y Se ha tirado uno Mira, lo veo otro arriba. Vamos, a, vamos a subir a la torre. Vamos a subir a una torre. Venga. ¿Vale? Me he cogido, eh. Vamos a subir a la torre de aquí a la derecha, de aquí de fondo. Vente, vente, vente. Eh, me he cogido P90 para los que vengan nada que estaban bajando para que Ya, ya, yo tengo. Me está apuntándome el retrasado. Eh, atrás, sí, atrás, atrás, espalda, el... atrás, espalda. Venga, atrás, no. espalda. Ah, quedado no tan patado, mejor, mejor. Uh, me he rayado, te he dicho. Tío, de hecho. tío ¿cómo me quieres subir. Yo. Qué pisado, tú. ¿Qué viene, ¿no? Soy yo, soy yo. No, viene un tío, está abajo, está subiendo, vaya. Sí. ¿Me ¿Encargas tú de matarlo? Sí, sí. Yo, what's up, bro? I'm really. Chiquillo, ¿eh? Cuidado, una granada. Qué mierda de granada. Ya. Y yo tengo grizzly, tú? ¿Cómo va de venda? ¿Vas bien? Ahora mismo tengo, creo que una. Toma. Una. Toma otra. Eh, toma. A ver. ¿Lo ¿Has cargado? Sí. Hay mira, bien. hay uno aquí, hay uno aquí. Dos, dónde, dónde, ¿Dónde, ¿Dónde estaba matando el rato, aquí, en la entrada. Detrás de lo, la mierda esa blanca de pues, fuera. Están apuntando. Este no es, lo veo. Un tiro de otro lado. Mira, no, mira, aquí. Uno muerto. ¡Hola! ¿Te ha dado? Sí, sí, buena, sí, buena, sí, sí. ¿Dónde? por el bosque ahí al fondo Yo de... el de... el del sábado Abajo, abajo Abajo, abajo Míralo, no. ese es uno de él que la ha aceptado ya sabes por dónde viene, ¿no? Sí Hay gente por el bosque que me dado cuenta Mira, hay uno aquí en el hangar, esto de aquí Me están haciendo pay. Me están haciendo pay. Me están haciendo pay. Mm, me están haciendo pay. Sí, me están haciendo pay que si son los mismos lagazos que cuando. ¡Ey! ¡Que se está teletransportando! ¿Qué, ¿Qué, hace? ¿Qué haces? ahí ahora? Que no estaba ahí. A mí la música de mierda, bien. ¡Hala, ala, ala, ala, ala! ¡Hala! Ala. Mira, no sube. Tiro para ti. Venga, máquina ¡Oh! Se acaba de tener que Se acaba de teletransportar Lo he visto A nosotros Él, él, él Mira, mira, mira Es de la acá Hay cintura aquí abajo, ¿eh? Ya, ya No sé ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿A dónde? No. Mira, veo a dónde. Adiós manda manda A serio, acepta Túmate, eh. Te tumba, te tumba. Ah, no. Te suben, eh. Te suben, te suben. Lo he pitado, eh, en verdad. Me, me ha dado, eh, con la pistola y todo, eh. El tonto, tonto. Hombre, está me, me he quedado sin esto, sin vida. Creo <risas> que tengo dos o tres, no sé. Ahora te doy. Toma, serio. Me he quedado. Me... ¡Hala! ¡Hala, todo dropeo! rapa tú, el, el, de, el de negro? Tú, vámonos aquí, tío. Me ver. ¿Qué haces tú otra vez aquí? ¿Te lo he dicho? Aquí había me o algo de eso. mucho da. Seguramente ni la, ni la hayan... Ni la hayan bloqueado, ¿sabes? Pues seguro. ¿Y has? Míralo, míralo. Cuidado, espalda, espalda. Me ha cargado uno, me ha cargado uno, ya, ya. Me solo me puedo curar con, con la comida, tío. Esto ya es... Ah, mira, me puedo descartearme la, la ropa, la, la arma. coño Ya ves. No, me ha matado. Me ha matado tú. Malo. Esperando, esperando a que... Se ha cagado el zombie, de nada. O sea, gracias. Mira el nota ahí. Serio, yo me voy, ¿eh? Yo me iría, ¿eh? Pero me me quiero ir, pero te quiero, quiero estar... Plan, yo no me quiero ir porque quiero ver hasta qué punto puede, pueden usar el abuse, ¿sabes? Pues hasta matarlo ¿no? no para el depearse... Yo, míralo, míralo. <risa> que encima de ti se ríe, ¿sabes? Míralo, los dos, veo en la otra torre. Solo los dos en ese lugar. Cuidado, el zombie. Se me, se me peta, me están haciendo otra vez el spy. Me están haciendo otra vez el spy. Mm -hmm. Reventar a los dos, eh. Uh, voy a matar al pesado de Laca. No, muerto. Muerto el de Laca, que pesado, tío. He ido ahí al fondo. ¿El lado? Yo no tengo para subirme. ¿Qué Nos estamos petando, eh. Sí, sí, sí. ¡Hala! <risa> ¿Dónde? Mm, en la otra torre, la de aquí. Están entrando vez, Spice, muy bien Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí también me están haciendo, eh Basta con, basta con ver el lagazo Me va muy mal a una cosa, vamos a hacer como si no fuese en admin, ¿vale? Hay mucha rabia Vale ¡Mira, mira, mira, mira, mira, mira! ¡Qué lagazo! Mira, mira. Sí. Sabes que cada vez te pego un lagazo es cuando le empiezas la foto, ¿no? Ya no es porque te vaya mal ni nada. en caso sí. a mí, eh, porque a, a ti te va de puta madre, vaya. Mira, mira eso, tío. Qué asco, tío, de persona. ¿O estás grabando? No, sí, no. sí, sí, sí claro, pero estoy grabando. Asco de persona. 18 minutazos de vídeo. Mira, gente. Mira mira, mira, mira, mira. Te acabo de transportar. que transportarse allí. Y el yeah, nota con una la, dragon, en montaña, en eh, la montaña teletransportándose, muy bien. Muy bien, sabidores. Eh. eh, chavales, Keystone, no os metáis nunca. Me disparan desde la montaña. Ya lo he visto. Muerto. Bueno. Eh. Otro más, eh. Me están disparando con healthy. No, no tengo. No tengo healing. Eh, subo un tío, eh. Subo un tío. No tengo healing, tío. ¿Tú nos desconectamos? ¿Nos desconectamos y conectamos con otros? Venga, vamos, vamos, vamos, vamos. Sí. Porque yo... Yo me tengo con todos, chaval. Sí, sí, yo también. Mira, otra vez la montaña, tío. <risa> <Asco> <risa> <mía>. ¡Easy boy! <risa> ¡Ah, son malísimos encima, <risa> eh! Son malísimos y han perdido de todo. <risa>